En el vídeo de hoy veremos cómo solucionar el problema que se puede dar en Visual Basic al insertar una fila o una columna y alterar la referencia de la celda en la que estamos accediendo. Vamos a comprobarlo en este caso. Por ejemplo, pondremos un 4 y ejecutaremos la macro a la que estamos acostumbrados, en la cual, a través de la fórmula Cells, accede a la celda de la casilla 2.2. Fila 2, columna 2 y muestra su valor. Ejecutamos la macro y nos dice que es jueves. Va muy bien, pero ¿qué sucede si una vez hecho el código insertamos una columna y la celda en la que queremos acceder de repente ya no está en la fila 2 y la columna 2, sino en la columna 3 y la fila 2? Si vamos a comprobar nuestra macro, veremos que no ha cambiado. Por lo tanto, cuando la ejecutemos nos dirá que no se ha introducido un dato numérico. ¿Cómo solucionar esto? Vamos a volver hacia atrás. Vamos a volver a ejecutar. Funciona, perfecto. Vamos a nuestra macro y lo que vamos a hacer es, en lugar de usar cells, usaremos range. ¿Vale? Aquí deberíamos poner el nombre de la celda, pero la celda, la referencia va a cambiar. ¿Cómo podemos solucionar esto? En nuestra celda amarilla, si en el cuadro donde se muestra la referencia escribimos un texto, ese texto será una especie de alias de la celda que queremos. En este caso, si pincho en cualquier celda, se muestra su, for su referencia y si pincho en la celda amarilla, aparece la palabra celda amarilla. Usaremos para referirnos a ella ese nombre. Entonces dentro de range le vamos a poner el nombre que le hemos dado, celda amarilla, y accederemos a value. Guardamos y ejecutamos. Jueves. Muy bien. Volvemos a cambiar la ubicación. Ahora la celda amarilla es la celda C2, pero sigue llamándose celda amarilla y, por lo tanto, nuestra función sigue funcionando. De esta forma podremos evitar que al insertar filas o columnas o eliminarlas, nuestro código Visual Basic for Applications deje de funcionar. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy.